Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, Centro Agropecuario La Granja, Espinal, Tolima, Colombia. El tecnólogo en control de calidad de alimentos, coordina proyectos de acuerdo con los planes y programas establecidos por las empresas, presentan los informes estadísticos de calidad, analiza muestras implementadas por el laboratorio, gestiona los planes y programas de producción de acuerdo con los objetivos y políticas trazados y administra los materiales e insumos. El Centro Agropecuario La Granja, además de ofrecer servicio de internado totalmente gratuito, brinda subsidio del 60% en alimentación y transporte ida y de regreso sin costo adicional. Nuestros tecnólogos gestionan los procesos de producción según las necesidades del cliente, controlan la formulación para el producto, preparan la carga de acuerdo con su naturaleza, medio de transporte y destino. Entre las ocupaciones que podrá desempeñar están la de inspector de productos agrícolas, pecuarios y de pesca, inspectores de sanidad, seguridad y salud ocupacional, técnicos en ciencias biológicas. Técnicos en química aplicada, supervisores de procesamiento de alimentos, bebidas y tabaco, operadores de control de procesos y máquinas para la elaboración de alimentos y bebidas, inspectores de control de calidad, procesamiento de alimentos y bebidas. Nuestros profesionales, dentro de sus conocimientos técnicos y tecnológicos, reciben materias primas y controlan las variables en la recepción de las mismas, aplican las técnicas de almacenamiento más apropiadas de acuerdo con la materia prima controlan las variables de almacenamiento, temperatura, tiempo y humedad relativa, conocen, manejan y aplican normas técnicas, conocen, identifican y manejan los principios de la conservación de alimentos, conocen, dirigen y aplican los principios y fundamentos del control de calidad, las operaciones de los diferentes procesos, realizan análisis físico-químicos, microbiológicos y sensoriales, identifican, verifican y analizan los resultados del control de calidad, controlan e inspeccionan los procesos nuestros tecnólogos, manejan, controlan y reportan los diferentes informes, así como las diferentes novedades de producción. Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, Centro Agropecuario La Granja, Espinal Tolima Colombia, tu mejor opción.